para que comparta con nosotros, bueno, la situación que se vive a esta hora. Luis, eh, te saludamos, eh, cuéntanos, ¿qué puedes eh, escuchar? ¿Qué puedes ver en los medios de comunicación? ¿Cuál es eh, el sentimiento de tu familia? ¿Qué pasa a tu alrededor? Bueno, pues he eh, estado escuchando los últimos minutos que estoy conectado, pues escuchando a ustedes, y de hecho que la desinformación occidental es tan grande que no entienden pero ni de lejos lo que está ocurriendo aquí y todo lo que se dice es, es realmente a mí me da risa, es triste, es triste ver que la gente ya no sabe absolutamente nada. El mapa que ustedes mostraron eh, muestra seis puntos tal vez, está de lejos muy perdido. Eh, eh, he visto los últimos mapas, son como 30, 30 sitios en, Rusia, en, en Ucrania que han sido atacados por Rusia y todos son únicamente bases militares, aeropuertos militares, no se ha atacado ninguna ciudad y lo ha dicho el presidente ruso, no queremos ganar los enemigos en Ucrania, es nuestro pueblo, somos eslavianos, eslavos, entonces están atacando todas las bases militares ucranianas para lo que él llama la desmilitarización y denazificación, ¿qué quiere decir eso?, que eh, Rusia considera un peligro mortal, ¿sí? fatal, el hecho de que Ucrania esté en mano de una junta de fascistas, que es, es eso, no más, ya, porque llevan ocho años atacándonos aquí a los eh, habitantes, más de cuatro millones de habitantes en Donetsk, donde yo vivo, Donetsk se llama, se escribe, Donetsk, se lee Donetsk. yo vivo aquí ocho años en medio de una guerra, y hoy... He dormido muy tranquilo, bueno, en mi casa en las ventanas tienen tres vídeos, ¿sí? los paquetes estos, y no se oye mucho, pero todo el mundo sabe, y yo cuando abrí por la mañana la ventana, escucho de lejos, muy, muy lejos, a Dios gracias, esos sonidos de